Bienvenidos a un nuevo video para nuestro canal PH Asesoría Empresarial y Educativa. En este video vamos a continuar con el tema de ingeniería de procesos, pero nos vamos a enfocar a uno de los puntos mencionados en dicha temática, lo que es el planteamiento de soluciones. En el planteamiento de soluciones debemos de tener identificadas algunas actividades específicas que hay que mm, asegurarnos de desarrollarlos de una manera cronológica ya que solamente de esa forma vamos a poder establecer lo que son eh, acciones congruentes que me den una respuesta a la identificación de una problemática y su solución entonces uno de los primeros elementos que podemos establecer por ejemplo es la definición del problema que se va a resolver tener claro cuál es la problemática eh, cuál es la afectación que está desarrollando dentro de las diferentes actividades en los diferentes procesos. Otra puede, podría ser el establecimiento de los criterios para escoger la mejor solución. Ahí podemos considerar restricciones o limitaciones que en su momento podemos o se debe cumplir dentro de cada uno de los criterios para definir ese tipo de solución. Ya que sin criterios no podemos concretar de una manera específica cuál podría ser la mejor valoración que le voy a dar yo a una solución en, en concreto lo otro es buscar información pertinente o sea, ya que definimos cuál es la problemática o cuál es este la, la mejor solución, perdón a la problemática hay que buscar información ya que solamente de esa manera vamos a tener un mejor panorama sobre lo que, lo que queremos desarrollar. Otro elemento es la generación de la mayor cantidad de soluciones posibles, o sea, entre más soluciones tengamos, más vamos a cubrir la problemática establecida. Uno de los, eh, quizás una de las mayores dificultades que tenemos es que a veces proponemos posiblemente una o dos soluciones y quizás eso no va a satisfacer de alguna forma la reducción o la eliminación de una problemática. Lo otro es el análisis el descarte de las soluciones que no son viables, donde, aquí es donde vamos a definir, ya hemos buscado una información pertinente pues y ya dimos una valoración a las soluciones posibles, ahora sí podemos hacer ya algo más específico, donde vamos a decir esta solución no es viable por cuestiones financieras, por cuestiones de recursos o incluso a veces por cuestiones legales pero ya es una nos da una mayor garantía de el planteamiento de solución lo otro es este al haber seleccionado la solución la, la mejor solución vamos a especificar cómo cómo hacer ya el desarrollo o el tratamiento de esa solución o sea con sus especificaciones sus requerimientos o todo aquello que me permita que esa solución eh, tomada sea la más viable o que permita que se pueda cumplir porque a veces yo puedo tener una solución que posiblemente sea viable pero que con el tiempo se va perdiendo entonces ya no tendría valor lo, lo, esta metodología que estamos aplicando por otro lado la comunicación escrita sobre esa solución también es una, una podríamos decir como una estrategia que le va a dar validez a este planteamiento de soluciones ahora ya con esto eh, podemos eh, definir eh, vamos a lo voy a compartir en pantalla en este momento ahí pueden ver ustedes lo que es un diagrama de flujo de eh, esto es un método específicamente en la ingeniería pero que se puede ocupar en, el, en las diferentes empresas en las diferentes áreas donde qué se define por ejemplo dentro de la búsqueda de información definimos el problema establecer los límites el mitad del mitad de la solución eh, los criterios de selección y limitaciones, que está basado en lo que ya mencionamos anteriormente. Definir el problema, búsqueda de información pertinente, determinar las fuentes de información también. Los criterios y restricciones. La generación de la mayor cantidad de soluciones, número de soluciones planteadas, número de probabilidades de mejor solución. Los elementos que hemos mencionado. La generación de posibles soluciones. El descarte de las soluciones que no son viables, eso mediante un análisis. Eh, donde se tamiza, por ejemplo, soluciones, se confirman restricciones eh, que pueden afectar posiblemente esa solución definida. La selección de la mejor solución mediante la mejor eh, indagación en basado en características según objetivos planteados o posiblemente sobre algunas características que están asociadas a lo que se desarrolla dentro de la organización la especificación de la solución y por último la documentación y comunicación, que es lo que estábamos hablando del elemento, esto lo podemos definir como comunicación eh, mediante la documentación de procesos, la solución de problemas y material de socialización con todo el personal involucrado. De esta forma es una de las alternativas que nos permite eh, analizar de una manera más viable siempre en apoyo de la ingeniería de proceso Solo que aquí lo estamos orientado A lo que es el planteamiento de Soluciones Este ya es nuestro Primer video a partir del de sábado que estábamos celebrando Nuestro primer año Pero a partir de acá tenemos nuevas sorpresas Donde vamos a incluir Otras temáticas que consideramos De que van a ser de beneficio Para todos aquellos que lo tomen Y lo quieran implementar dentro de la mejora de sus procesos. Así que de mi parte agradecerles, espero les haya gustado. No olviden darle like, suscribirse y compartirlo con otras personas para que conozcan lo que estamos haciendo como canal PH. No olviden darle clic a la campanita para que les lleguen las notificaciones de los videos que compartimos los días, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Dentro de estos días acuérdense que nosotros hablamos de la asesoría empresarial la asesoría educativa vagando con ph donde estamos promocionando lo que es el turismo local y por supuesto las entrevistas los días domingos a emprendedores así que de mi parte vuelvo a agradecerles y nos vemos en un próximo video.